Bien, vamos a nuestra entrevista de hoy. Está con nosotros Juan Etaveras Taveras, economista, eh, catedrático universitario. Ya tú estás retirado, pero... viene bueno, sí. ¿Eh? <ríe> Tiene muchísimos alumnos detrás. Así es que eh, Juan Taveras está con nosotros. Con él vamos a conversar acerca de las AFP y la economía en la República Dominicana. A propósito de que en una de las reivindicaciones de la recién finalizada huelga del 24 era la eliminación de las AFP, las ARS, de toda esa, del sistema de seguridad social, sí. planteaban ellos. Buenos días, Juan. Sí, buenos días, amado eh, Yayán, eh, Francis, que eh, debió pues, retirarse. Debió retirarse, bueno, y a todos los televidentes y las redes sociales que siguen este programa dinámico e importante programa, el más importante de la mañana muchas gracias. Eh, bueno entonces a propósito de la AFP eh, decir eliminar fíjate hay muchas expresiones que caen dentro del ámbito de la irracionalidad bueno la AFP eh, son eh, entidades de carácter eh, financieras que se crearon a partir de la ley 8701 del año 2001 para fines de poder crear las pensiones, formalizar, digamos, la pensio el sistema de pensiones en la República Dominicana, que aunque existía anteriormente, pero no había una ley que la regulara con los, con los requisitos que plantea la ley 8701. Entonces, fíjate que... Desde el principio se ha estado torpedeando lo que es el sistema de pensiones a propósito de que existen entidades, tanto públicas como privadas, que son las que reciben los ahorros de los trabajadores. Porque, bueno, nosotros tenemos entidades privadas que pertenecen inclusive a los bancos y otras entidades financieras, pero tenemos lo del Banco de Reserva, la AFP Reserva, que inclusive reúne gran parte de lo que son los ahorros, sobre todo de los empleados públicos. Así es. Y el caso de, bueno, popular, crecer, siembra, esas son las AFP que existen en la República Dominicana. Eh, fíjate que a propósito de eso, que el movimiento que se creó a, a partir de la pandemia en el año finales del 2020, el 30%. que planteaba un 30%, que se le entregara por adelantado a, a los pensionados yo inclusive yo me parece que en este mismo programa yo planteaba la irracionalidad de esa porque inclusive respondía a un interés político de un diputado y que buscando espacio pues planteó una cosa como esa yo digo una cosa como esa porque hablar de entregarle el 30% por adelantado a los trabajadores lo que tiene ahorrado para su retiro, cuando el retiro es que más recursos se necesitan, porque además de la sobrevivencia en alimentación, está la sobrevivencia en salud, que el costo de la salud aumenta en la medida que la gente está tiene más edad y que está retirado, entonces, y que se le entregara 30% para que la consumieran, porque la mayoría de lo que iban a recibir esos fondos, lógicamente, lo que iban a consumir eso, entonces, iban a tener un 30% menos ciento de su ingreso mensual cuando se retiraran, ese fue el primero. Y lo segundo, eh, eso de hablar de la eliminación de la AFP, eso inclusive es un logro en la República Dominicana, la creación del sistema de seguridad social en la República Dominicana. Se puede plantear modificar esa ley, se puede modificar, e inclusive se puede hablar de reducir los beneficios de las AFP, hablaba de las ARS también, y que den mejor, mejor servicio aunque indiscutiblemente la AFP da un mejor servicio que la ARS, comprobados en función de la operatividad, de las actividades que realizan. Tú puedes hablar de reducir los beneficios que obtienen del margen de intermediación que reciben por manejar los fondos de los trabajadores. Tú puedes hablar de eso. Por ejemplo, ahora mismo, ahora para el año 2022, la AFP en función de, sus, de la declaración de su directora ejecutiva, Kirsi Duarte, eh, hablaba de unos beneficios, eh, unos ingresos extra del fondo de pensiones de 79 mil millones de pesos extra, con relación al 2021. El fondo de pensiones, Solo entonces. Sí, en es un año. Sí, en un año. El fondo un Porque el fondo de pensiones total acumulado de los fondos son de no, no más de 853 mil millones de pesos. Eh, de eso, 79 mil millones se acumularon de 2021 a 2022 y declara que de eso un 53% de esos de 79 mil millones son beneficios, es decir, 42 mil millones de pesos que son para partir de un rendimiento que establece de un 12% anual. Hace algunos años el rendimiento de la AFP andaba entre un 9 y un 10%, ahora está un 12%. Eso significa que ese rendimiento que tiene la AFP se traduce en beneficio para los fondos de los pensionados porque eh, se van a descontando mensual tanto al trabajador como al patrono, al empleador eh, y eso se va acumulando pero además de que se va acumulando la parte de capital o sea lo que se deposita mensual también está el rendimiento de esa tasa entonces en, una, en un año vamos hablando de un rendimiento de un 12% con relación a los fondos que tienen los trabajadores. Eso permite entonces que a final de la jornada, cuando el trabajador es pensionado, va a recibir lo que tiene acumulado de capital más los beneficios que se van acumulando eh, y que producto de la operatividad de la AFP se van dando. Hay un fenómeno que se da aquí y es que cerca del 75% de los fondos del de plan de, de pensiones de la AFP, de los fondos que tiene la AFP. Hay una, ese 75% está entre bonos eh, en el banco de reserva, del Banco de Reserva y bonos y papeles comerciales, eh, perdón, certificado de participación del Banco Central. O sea, estamos hablando de que cerca del 57% de los fondos que tiene colocado eh, el, la AFP está en el Banco de Reserva y un 18% en, en certificado de participación del Banco Central. En otras palabras, el 75% de los fondos está en manos del Estado, sí, podríamos decir. Eh, eh, Entonces, ahí ese es un fenómeno interesante. Está pero sí. hay un tema. Cuando una gente ya llega a su edad, ¿verdad?, eh, límite ya cuando puede optar, le ponen todas las trabas habidas y por haber. Y cuando la gente va a retirar su dinero le dicen, mire, le falta esto, y luego eh, eh, le falta aquello. Por además, la persona tiene que hacer el proceso de manera presencial. A veces hay gente que ni siquiera se puede mover. Con todo ese dinero que se mueve en beneficio ¿verdad? de los intermediarios, no se pudiera regular eh, que inmediatamente una persona cumpla con los requisitos, sea la institución la que vaya donde eh, la persona para resolverle sí. su problema. Bueno, en los casos de la... Cuando una persona, por ejemplo, renuncia o lo cancela en un trabajo uh -huh. y no tiene eh, y está dentro de lo que es régimen, de a partir de cuando comenzó el régimen de seguridad social, sí. se cumple eso. O sea, inclusive hasta lo se comunican por correo o lo llaman para que retiren su fondo. Eso es el caso de que de una persona haya renunciado de un trabajo y que comenzó después que se puso en vigencia. Eh, el sistema de seguridad social y el funcionamiento de la AFP en la República Dominicana ahí, eh, por ejemplo, tú tienes un trabajo y a ti te cancelan o tú renuncias entonces cuando tú cumples 60 años Exacto. la AFP se comunica contigo y te, y, te, y te entrega esos fondos y sin muchos requisitos los requisitos es un alta de nacimiento, la cédula eh, constancia de que eres tú el que tiene esos fondos ahora cuando el caso, cuando una persona no tiene 60 años y está trabajando normalmente, no le entregan esos fondos. Y cuando entonces cumple los 60 años y llega, digamos, a los, a los 30 años de labor, entonces es mensualmente que se le, se le pagan eso. ¿Quiénes tienen problemas? Los que estaban pensionados en el régimen anterior antes de poner en vigencia la ley. Ahí hay algunas dificultades porque hay un problema de, digamos... de. De desfase de entre lo que existía antes y lo que existe ahora a partir del a nuevo lo del lo Instituto sistema de seguridad sí, social. El es, es. Exacto. El, el Instituto es. de Seguros Sociales que existía antes, entonces hay, ha habido dificultades, inclusive en finanzas, ha un problema entre el Ministerio de Hacienda eh, y, la, y porque son fondos eh, de, que no estaban dentro del. del plan del programa de, o que no están dentro de los fondos de pensiones, entonces, y qué es Hacienda entonces que tiene que responder a esa persona entonces ahí ciertamente hay muchas dificultades pero en lo que se trata en el nuevo régimen de seguridad social ahí no hay dificultades, inclusive ahora mismo a lo de que son los sobrevivientes personas que mueren y que uh -huh. está ahorrando, le han estado entregando, se habla de que en el año el, los últimos 21 hasta el 22, la entregaron como fondo de sobrevivencia cerca de 8 mil millones de pesos a personas, eh, sobrevivientes, han herederos. Sí. Han destrabado los requisitos. Sí, y eso es lo que están planteando, de que claro. producto de eso ahora ha aumentado la cantidad de recursos que le entregan a, ejemplo, los, miren, a los sobrevivientes un cuando una importante. persona escúchame, muere... Escúchame, Carolina, no importante. Sí. Usted lleva, por ejemplo, eh, una determinación de heredero. ¿Verdad? Y, y le piden a usted que lleve el, el, el, una copia del, del que, se, con el que el original. O sea, eso, un, eso es un acto notarial, ¿verdad? Que lo sí, que sale correcto. es una compulsa, es decir, una certificación del notario de que él tiene ese documento Exacto. en su poder. Sí. Y le exigen el, el eh, una copia del original. Pero eso es una cuestión que no se consigue Una copia un... del original más el original es no, no, no. Jamás la compulsa eso Ah bueno, es... o sea, bueno porque, eso... hay una, porque hay una cosa para sí. que la gente Entienda, sí. el notario eh, Realiza dos tipos de actos que son Bajo firma privada que... Exacto. Y sí, que lo que certifica son las firmas Exacto. Y el acto auténtico Que es un acto que emana de su protocolo Que tiene un número Que debe ser secuencial Pero que no sale de sus archivos Ese original no sale qué es lo que el notario está obligado a dar una compulsa, es decir una certificación, un documento certificado que dice que el notario público fulano de tal certifica que este acto número tal pasó por su despacho Exacto. y entonces vacía todo el contenido del acto Exacto. y al final lo firma él ¿Tú ves? pero entonces la AFP se... le siguen... pide una copia del acto introductivo, por ejemplo, del acto original, que es el que tiene la firma, ¿Y, y eso crees no que es, es correcto. ¿Qué eso, tú crees que es eso? Esos son, son de los entuertos que son hay que trabas, Son trabas, es hecha, es ah, okay. Oye, sí. son trabas hechas a Oye, son trabas hechas a redes porque ellos tienen abogados y, claro, abo y los sí. abogados saben que ¿sí? así es que funciona la asunto. Ustedes saben que el AFP es un seguro. Ustedes saben la práctica de los seguros. O sea, que utilizan eso, esas, esas, esas ¿Eh? argucias para fines de un poco alargar los procesos de pago. Eh, en el caso del pago normal, digamos, no hay dificultades. Mira, es ahí donde hay problemas. Un, Cuando una, se trata de, eh, digamos, pago por sobrevivencia tenemos, de los fondos. Tenemos, Juan, una, una llamada de Bernabé. Que ¿Quiere aclarar algo? Bueno, Bernabé, no sé que si es lo... un especialista en sí, el tema. Sí. Qué no bueno. sé si nos permite hacer... Adelante, adiós, okay. pero lógico. Eh, Bernabé, brevemente, porque estamos en la entrevista con Juan, ¿verdad? Pero brevemente vamos a que tú hagas la aclaración. Adelante. Buen día, Bernabé. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Se fue Bernabé? Bueno, llama bueno, al celular sí. de tu amiga Carolina o al sí, mío sí. o al de es okay. una preocupación, no sé si los muchachos hicieron la pregunta ¿Dándole sí, pero un... antes de seguir, okay. hay que decir que Bernabé es una de las personas que más conoce sí. del tema sí. de seguridad, porque ha es estado en todo el, el proceso, tema. antes y durante uh -huh. eh, está llamando, está trabajando en el tema o sea, sí. que es un especialista Vamos a ver. buenos días Bernabé te escuchamos buenos días Carolina, Yerjan, Amado y mi amigo Manuel Tavera, mi compañero Guant de partido. Guantabera. La vuelta del pueblo. Okay. Okay. Adelante, Bernabé. Baja eh, un poquito el volumen del televisor. Baja un poquito el volumen. Ok, ok, está bien. Con relación al comentario que hace Manuel, mira, óyeme, las AFP no informan a nadie. Esa es la gran sí. traba que tiene el sistema. Sí. No informan a nadie. Porque la seguridad social está hecha para para que sea la persona que busque la información. Por eso las FP solamente tienen oficinas en la capital y en Santo Domingo. Cuando comenzó el sistema en el 2003, tenían eh, promotores en todas las provincias y oficinas en todas las provincias. Cuando se afilió todo el mundo, se fueron para Santiago y para la capital. Yeah. Hay más de mil trabajadores fallecidos cuyos familiares por ignorancia de conocimiento no han podido accesar a la FP a buscar sus recursos. ¿Cuántos miles de millones son? Estamos hablando más de más de 28 mil millones de pesos. ¡Una locura! De devolución de aporte Ese dinero si tú no lo vas a retirar el familiar es de la FP y por eso hay que modificar la ley para que ese dinero pase a la seguridad social que se yo, para el enfermedad de alto costo, para los envejecientes, uh -huh. para la pensión, todo eso. Y también con la documentación, como lo explicaba Amado, cuando tú vas a solicitar una pensión de sobrevivencia o por discapacidad, a un documento porque le falta un, u, u, una coma, te lo devuelven. Sí. Y dicen que, que, que eh, eh, eh, eh, Carolina Medina, casada con el señor Juliano de Tal, lleva el acta de matrimonio, que eran casados, pero le devuelve el documento porque el documento que hace dice no dice la fecha cuando se casaron, pero señor, tú tienes un acto de matrimonio al lado, tuvo ¿Tú, tú tres hijos, fulano, fulano, fulano, acta de nacimiento legalizada, te lo devuelve porque el, el documento que se la va a votar tiene obligatoriamente que decir la fecha de nacimiento de esos muchachos es traba por donde sí, quiera, sí. Las, AFP, la, las, FP, las FP están hechas por los ricos, por los banqueros, para capitalizar su inversión y no devolver el dinero a, lo, a los trabajadores. Estamos hablando de pensión 30 años de edad, 30 años cotizando. ¿Qué trabajador aquí en este país dura 30 años cotizando? Ninguno. Los médicos, los ingenieros, todo eso. Pero en las empresas, el nivel promedio de trabajo son 12 o 15 años que dura la gente. Aquí lo que va a ocurrir es mucha devolución de aportes, pero pensión no va a haber. Y quien logre trabajar, cotizar los 30 años, va a tener aproximadamente un 20 o 22% de la pensión de su último salario. Por Eso lo es tanto, Andrés. ese sistema hay que reformarlo de arriba abajo. Bernabé, bueno, muchísimas bien. gracias. Gracias, deben Bernabé. Sí, bueno, gracias. Eh, sí, estamos de acuerdo, inclusive al principio hablábamos que uh -huh. hay modificaciones que se deben hacer a la ley de seguridad social y la parte que tiene que ver con el aspecto eh, administrativo funcional, porque indiscutiblemente a la AFP, ¿verdad? Son empresas privadas en, en gran parte que controlan la AFP Man. y por lo tanto... Eh, debe hacerse modificación y darle mandatos legales para que estos tengan que digamos mejorar el sistema de información entre los beneficiarios y la, y la institución que maneja los fondos de esos beneficiarios eh, hay una por todos lados. Eh, de verdad que esos fondos inclusive cuando no se reclamen ciertamente la FP debe canalizarse un mecanismo para que vuelva porque son fondos de la, de, de, de, de la colectividad o sea cuando es un fondo entonces que debe pasar alguna actividad para fines de dar respuesta a problemas de salud y a problemas de sobrevivencia porque eh, esos son de las modificaciones a partir de lo que dice Bernabé sí, ciertamente que deben hacerse para mejorar el sistema de pensiones no es satanizar el sistema de pensiones porque no podemos satanizarlo es importante el sistema de pensiones. Ahora, hay que hacer modificaciones sí, para que éste beneficie más a los trabajadores. Profesor, sí. mire, ya casi, eh, bueno, tenemos que despedirlo, pero usted no se puede ir de acá en eh, un minuto, que no es suficiente, para que nos hable del costo de la vida. Eh, rapidito, ¿qué nos puede decir? No hay miras a resolverse. Amado se ríe. En nuestro país, creo que esa claro. era la primera pregunta que ustedes tenían que hacerle. El alto costo de la vida, miras a, a disminuirlo, la inflación. Sí. Dije que te, tenemos la canasta ba, básica más baja del Caribe. la medida normal para eh, El punto es si la, eh, que nosotros, eso es histórico, nosotros teníamos una de las tasas de inflación más bajas. Pero ahora es el doble, o sea... No pueden decir celebrar que tenemos la tasa de inflación más baja con relación a otros países porque desde hace 20 años nosotros tenemos esa tasa de inflación. Teníamos una tasa de un 4% y ahora un 8%, o sea, el doble. Como el chavo. Es doble, pero sí. Es la realidad Entonces, que ha pasado, no tiene que ver. Si usted va a un supermercado, va a ver que la leche está no menos de un 60%. Pero la pandemia, hora. los fletes, no, tratando ocupable, de Pero que se argumentaba los fletes, y eso hablábamos hace ¿no? un tiempecito aquí, de que el flete costaba eh, 13 mil eh, dólares un, un furgón y ahora bajó a, a cerca de 1500, y aún los precios de esos productos que se trasladan en esos furgones, están al mismo precio o han aumentado con relación al año al principio del año 2021. Entonces, es precisamente el argumento de, de hablamos del pollo índole como que la gente nada más co, trabaja para comer pollo. No, no, entonces, que y aún así, el presidente encontró una eh, fórmula ahí que nadie le entendió. Sí, pero que el pollo la, la mayoría de la población ahora no puede comprar pollo 85 pesos. La, la gasolina libra. la subieron, mínimo. La gasolina mínimo, la subieron, mínimo. maestra. La gasolina se mantiene al mismo precio, pero al precio de, de febrero del, del 2000 del año pasado y la gasolina entre febrero del año pasado y febrero de este año disminuyó 32 dólares. El barril del petróleo. El barril del petróleo a nivel internacional y el precio aquí se mantiene fijo. Y la fórmula de hito. Ah, no, no ha aumentado, se mantiene fijo, pero con relación a, al año 2000, eh, 22 está más alto ahora Mira el y, precio, llegó al, al... y a nivel internacional el precio está más bajo, una contradicción mm -hmm. entonces no pueden decirnos que el problema de la inflación de la República Dominicana es externa como sucedía en la pandemia ya eso pasó por por ya esos siento... efectos de la pandemia pasaron entonces la inflación es interna producto de una mala política de precios licenciado se mal... yo me siento contento porque yo sé que también a los otros, incluyendo a los del gobierno, que aunque ellos tienen sí, botellas, yo tengo, claro. eh, también fácil. le dan en la madre cuando van a los supermercados. Bueno, Entonces, señores, supermercados. recibe más ingresos que usted. Mi amigo Juan Tavera, sí, mi hermano. Sí trabajar, pero, pero llegará el momento en que ya no estarán ahí van a sentir la presión. Bueno, Mi hermano Juan Tavera ha estado con nosotros. Yo yo. Pues no, no, no, 25 pesos y una chinola pero 25 platos, pesos pero no los plátanos no están por encima de los, los limones señores, 25 pesos. no sean tan anti chévere, que es muy temprano en la mañana para una marcarle chinola, la vida a 20, la gente oiga lo que me dijo el, el, el de la fruta que es que hay mucha gripe y por eso que están tan un caro. limón 25 pesos yo no sabía señor que de... increíble señores gracias Juan por tu no presencia y someterte al interrogatorio del día de hoy bueno, bien, sí, bien, a... bien, bien yo lo digo a Chamo que él cree que llegó a algún lado cuando arrancó de Venezuela para acá ya. No. Bueno, señores.